¿Qué tal amigos? Buenas noches, muchas gracias por estar en sintonía del medio digital La Voz del Sur y de su espacio escenario. En esta noche, como todas las noches, tenemos nuestros invitados y en esta ocasión tenemos un privilegio muy especial para nosotros los lojanos, un lojano que es muy querido en nuestro país y fuera de él también y por supuesto ya también está nuestro compañero Ramiro Narváez. Para um, acompañarnos en este diálogo el día de hoy, como todas las noches, ya preparado todo para poder eh, conversar con nuestro invitado, mi estimado Ramiro, buenas noches, bienvenido. Saludos Leonardo, una vez más un saludo cordial a quienes nos ven, nos escuchan a través de este su canal virtual La Voz del Sur, en el programa Escenario. Vamos de inmediato entonces a recibir a nuestro invitado que gentilmente ya está con nosotros para contarnos su vivencia, su experiencia en lo que él realiza en cuanto al arte musical. Cantante, compositor, versátil y showman. Son algunas de las cualidades del mandamás de América como también se lo conoce Máximo Escaleras que hoy nos acompaña en escenario. Máximo, reciba un saludo cordial de bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo se encuentra? Bienvenido. Gracias, eh, Ramiro y Leonardo, respectivamente. Muchísimas gracias por la invitación a compartir algo de las anécdotas, algo de las cosas que estamos haciendo, las que tenemos planificadas también. Contento, agradecido con Dios y con nuestra Reina del Cisne, que somos muy devotos en casa, de nuestra churonita. Primero por la salud, por la vida, y luego por la oportunidad de poder saludar a tantos y tantas amigas y amigos. ¿Por qué esa denominación de Manda Más de América, Máximo? Mira, que eso nació en la hermana República de Perú, en el Hotel Internacional en Lima, una reunión entre más o menos 75, 80, 85 personas de medios de comunicación, tanto de radio, prensa y televisión, eh, por allá por el 95, ya, por... si no me traiciona la memoria, que fuimos eh, al Perú teníamos un representante allá José Castillo Cáceres que es el manager de Agua Bella y te cuento en la rueda de prensa una de las, de las primeras cosas que me dijeron queremos que Máximo Escaleras a partir de hoy si está de acuerdo utilice el, el seudónimo como el Mandamás de América me gustó uh -huh. a mí, me gustó mucho le dije encantado de la vida, les tomo la palabra y lo registramos, y a partir de ahí pues lo tenemos nosotros. Pero yo creo que eso ha hecho antes un amigo me había puesto el astro internacional de la música popular, que también es muy bonita, me gustaba. Luego se han dicho tantas cosas de por ejemplo, eh, el artista del pueblo, que me, me encanta ese seudónimo. Eh, me han dicho la voz que tiene bailando al Ecuador y el mundo. Yo creo que todas las cosas que se digan de mí son bienvenidas mientras, mientras sean con cariño y con respeto, ¿no? Sin duda alguna, son muestras del afecto que la gente tiene para identificar a su artista favorito. Eh, sabemos que, bueno, toda la familia es eh, son cantantes. Quisiéramos que nos cuente algo, algo de aquello. Bueno, mira, yo eh, empecé grabando primero, ¿no? Y por eso me nombro a la cabeza. Luego, cuando Natalie Silvana tenía cuatro años, mi hija grabamos la primera, el primer gran éxito, porque a esa le debemos posiblemente nuestra carrera artística, el auto fantástico. Ella tenía cuatro años en el 93. En el 95 grabé con mi esposa, Piedacita Lazo, grabé la canción El Divorcio, y ahí nos fuimos involucrando. Eh, luego grabé con Christopher. Eh, la, tenía cinco años él. Es menor, con 10 de Natalie, sumemos, restemos en qué año fue lo que yo pude grabar con Christopher. Y luego cuando mi gata tenía 9 años, Michelle Nicole, grabé con mm -hmm. ella. Entonces todos hemos grabado y después pues ya se hizo canciones como En Familia, El Ecuador es mi país, eh, Divino mm -hmm. Niño, que las cantamos los cinco, las cantamos todos. Y creo que ha sido una experiencia bonita, además primero por el gran cariño y respeto que el público nos ha tomado y que le tenemos, nos permite tenerle también. Eh, Máximo, ¿en qué momento nació, eh, quizá a qué edad nació ese deseo, eh, esa conexión con la música, esa pasión por la música? ¿Cuándo se da cuenta, Máximo, de que tenía este talento para este arte? Bueno, yo creo que, que no nace con eso. El artista, estoy convencido de que nace y no se hace, porque a mí me parece que el primer llanto que pegué cuando era bebé ya, ya fue afinadito, ya fue... Entonces yo creo que ese tipo de cosas... Siempre me gustó y cuando a mí me decían mis primos, primas mayores a mí que cante, yo no tenía ningún recelo. Y desde cuando estaba en la escuela, el momento que tocaba la hora social, la parte más bonita era esa, porque sabía que ya me tocaba cantar. Entonces yo creo que ese tipo de cosas, yo creo que nací gracias a Dios con eso, lo hemos ido manejando. Mis hijos, por ejemplo, en el caso de Natalie, de Christopher, siguieron una licenciatura en música también. Como para perfeccionar más? Porque el don de cantar, ese lo tienen. Pero sí se puede perfeccionar en el camino. Usted tiene ya prácticamente una cantidad de éxitos. Si nos puede referir brevemente a los éxitos que han sido más destacados de toda su trayectoria. Bueno, mira, yo creo que para recordar, hay canciones como El mismo auto fantástico, Eres la razón de mi vida, Tan mía, El divorcio, Chúpate la plata, mi Mamá Te Pega, Madrecita en Tu Día, Príncipe a Mi Modo, La Secretaria y el Jefe, eh, Chulla Vida, de la, Ruego de Amor, De las Más Recientes Sentencias de Amor, eh, Quiero Volver a Ser Soltero, La Cumbiambera, Un Himno a la Vida, Agüita de Cucu, bueno, he grabado tantas canciones, pero te podría decir que esas son las que más se cantan de pronto en cada uno de los escenarios Máximo, eh, escucho estos nombres y eh, son muy particulares muy, muy bien escogidos eh, me nace la inquietud eh, ¿cómo, es, cómo, ¿cómo vienen estos nombres? ¿a qué se debe? ¿cuál es el, el origen en sí? ¿O cómo, ¿cómo es que usted le pone estos nombres que son tan populares a las canciones? bueno, yo creo que mira, yo me aprecio decir que yo me identifico plenamente con el pueblo soy, soy y siempre seré parte de ese pueblo maravilloso que se llama Ecuador. Y yo creo que cuando hice, por ejemplo, el divorcio, que la canto con mi esposa, con Piedacita Lazo. Si a mí no me ha pasado, gracias a Dios, a mucha gente sí le ha pasado. Entonces, como que nos identificamos? El metido, por cierto, la canción. Chulla vida. Mucha gente decía, ¿a mí qué, chu por cualquier cosa que le pasaba en bien o en mal. Entonces uh -huh. yo de alguna manera toqué un poquito aquello, pero sin ir a, lo, a la palabra mala, si vale uh -huh. el término, la mala expresión, sino que digan soy divertido y no digan que a mí quechu, que quechu, quechu, quechu, quechu, chú vida. Entonces fue así como fuimos himno a la vida. Esa canción la hice por mi madre con los consejos y palabras que ella me decía antes de fallecer entonces cositas así que nosotros las llevaremos por siempre en el corazón y luego el asunto de ya en equipo con toda la familia e ir inclusive eh, creando el, las coreografías y todo esto porque, porque detrás de un artista hay un equipo hay una formación, hay tantas, tantas cosas que se van conjugando ¿cómo, cómo hacen esto? ¿cómo son esas, esos entrenamientos en, en casa? ¿cómo lo hacen siendo familia? de música bueno se, se, va, se va preparando cada una de las cuando vas a grabar un video, especialmente ahí nos ponemos de acuerdo un poco en cuando vamos a hacer un video. A veces son amigas de la farándula mismo que nos sugieren tal. Yo recuerdo cuando grabé con la, eh, la quincena. Con mis amigos me tomo un trago. Pero darte a ti y a ni un centavo, con el chulla vida, el pasito de chulla vida. Yo creo que van son cositas que van saliendo, ¿no? Cuando grabé oliendo a suegro. Son cositas que van saliendo y a la gente si a la gente le gustan tú tienes que hacerlas automáticamente muy tuyas para que el pueblo se identifique con eso. Si tendría que salvar una de las canciones de todo ese baje de, de éxitos, ¿cuál sería la canción más icónica, más representativa de Máximo? Mira, yo creo que sin temor a, a equivocarme, yo he sido bendecido por Dios, por mi churonita, con muchas de mis canciones, pero a la que siempre nos hemos nombrado que le debemos inclusive nuestra carrera, es el tema Mi Niña y Yo o El Auto Fantástico, que es la que grabé con mi hija Natalie cuando tenía cuatro años y que es la canción que nos dio a conocer a nivel de Ecuador y a nivel del mundo. Mm -hmm. Claro, sin duda, algo que es algo que queda marcado, algo que se lo lleva en el corazón. Y hablando de, de lo que queda marcado, de su infancia, volvamos un poquito a esos primeros años de vida. ¿Qué recuerda de su infancia? ¿Cómo era Máximo Escaleras, quizá la adolescencia en la escuela?, eh, algo que nos pueda recordar y contar. Bueno, yo creo que muy inquieto. Fue muy inquieto. Yo vengo de un hogar eh, honesto, humilde, sencillo, donde creo que la... ¿Es lojano o máximo, no? Yo soy lojano. Yo nací en Puyango, en Alamor, y, y vengo de un hogar, como te digo, mis padres ya no están conmigo, pero siempre diré lo mejor de ellos porque fueron tan dedicados en vernos Crecer como seres humanos con buenos consejos. Yo siempre lo he dicho que la mayor o la mejor riqueza que me ha dejado fue la sencillez con la que he sabido manejar 33 años de carrera artística. Porque cada instante me recuerdo sus consejos de mi padre, de mi madre. Y que no hay que envanecerse jamás, por más grande que, que llegues a ser o que tengas el éxito en tus manos, porque debemos ser, siempre ser gratos con Dios, con la vida y con la gente que lo apoya. uno. Bueno, y más adelante ya usted eh, consiguió su compañera, su, la que hoy es su esposa, y que es un pilar fundamental. Cuéntenos, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo, ¿Y dónde la conoció? Mira, que yo a mi esposa la conocí en un bus. Yo justo salía, estaba haciendo la construcción en el Mariscal Sucre, y salí franco con la cabecita bien pelada. Y, y yo iba en el bus y subió en ese entonces pues una niña muy guapa, jovencita. Yo abrí asiento para que ella se sentara a mi lado y se sentó, establecimos conversa, de ahí nos fuimos conociendo. Desde ese entonces yo tenía 18 años, mi esposa tenía 17. Desde ahí hasta acá, o sea, yo le agradezco a Dios y a la vida porque me han dado la oportunidad de tener como compañera a una mujer que me ha sabido apoyar por sobre todas las cosas, me ha sabido entender, porque no es fácil creo que para una persona, será porque también luego pude grabar con ella, y yo creo que eso ha ayudado mucho. Pues sí, estamos entonces conversando con uno de los artistas más eh, queridos acá en nuestro país, y no solo en el Ecuador, sino... ...en muchos países donde él ha visitado y ha hecho una gran representación de lo que es Ecuador... El máximo Escaleras, conocido como el manda más de América. Y bueno, ya lo dijo, él tiene otros seudónimos también que con mucho cariño la gente pues lo dice, ¿no? lo reconoce. Máximo, hablando de su familia como pilar fundamental, pues su esposa, sabemos que tiene tres hijos... Quisiéramos que nos cuente el, la importancia, el significado más bien de sus hijos, especialmente de, de la primera, de Silvanita. Que, ¿Cómo se sintió cuando ella vino a este mundo? La primera. hija Bueno, yo creo que con toda la emoción, con toda la ilusión de que un hijo llegue al mundo, que es la felicidad de, del hogar o es el asentamiento de un matrimonio definitivamente cuando cuando ya nace un, un hijo, ¿no? Natalie Silvana vino adornada, aparte de su belleza, pues de mucho talento, porque como lo decíamos hace un ratito, a los cuatro años, pudo ser no solo mi compañera de escenario, sino también mi guardaespaldas, si vale el término, porque creo que cuando el público ve una nena, una nena con uno, Siempre se aguanta un poquito, y como lo digo con mucho respeto a mis fans, que jamás he dejado de quererlas. Al contrario, les agradezco mucho, pero pero imagínate con 23 años que empecé mi carrera. Cuando grabé con, cuando grabé con Natalie, creo que tenía 27 años, y entonces es la edad donde las fans quieren... Quieren tocarte, tenerte más cerca. Y yo creo que se marcó desde ahí, como, como te digo, un respeto a la carrera de Máximo Escaleras, al, al artista en sí, porque yo creo que nunca he dicho que soy soltero en ninguna presentación. Al contrario, eh, eh, mi familia siempre ha estado por delante. Luego, luego vino orgullosamente mi segunda hija, que es Michelle Nicole, la niña que se crió en el carro, así le decían, porque andábamos en tantos recorridos artísticos. Y a mí me preguntaban amigos, me decían, me decían, oye, ¿y qué es de tu nena? ¿Cuál nena? La que se está criando en el carro, me decían. Porque como viajábamos por todo lado, ella, ah. ella como que Pero bueno, se crió hermosa. Claro. Luego nació Christopher, porque además cuando nació mi gata, Michelle Nicole, con mi esposa dijimos, bueno, va uno más, sea varón o sea mujer. Uh -huh. Era tres manda la ley. Y uh -huh. feliz porque me llevo bien con mis hijos, me llevo bien con mi esposa. Yo creo que esa es la primera, la mejor parte de... La estructura más linda que dejó Dios en la tierra es la familia. Y yo soy de ese criterio. Y le agradezco mucho a mi esposa porque creo que el fundamento de un hogar, de una familia, es la esposa. Es la que fundamenta aquello porque... Uh -huh es la que cuida de uno, es la que cuida de los hijos, es la que yo recuerdo Piedacita, estaba pendiente hasta de cómo iba a salir en los escenarios y cuando era muy chiquitita, y así lo ha hecho con todos, y yo creo que esas, esas son las virtudes que tienen las damas, que tiene una mujer, y que yo la reconozco como el que más fácil para uno es perderse en el, en el camino, pero si tienes el apoyo de tu familia, yo creo que no, no pasa nada de esto, y yo me siento agradecido, insisto, con Dios, con la vida, y con la señora que me robó el corazón hace 33 años. Ya. Casados, uh -huh. porque antes, cinco años, la conocí. Entonces, imagínate, toda una vida. Uh -huh. Toda una vida. El auto fantástico es uno de los, uh, de los temas que seguramente son atesorados por, uh, por toda la familia, especialmente por Natalie. Y, ¿Cómo nació este, este, esta canción, este tema? Sabes que yo... Natalie, natalie Silvana tenía tres años y medio y yo la tenía entre mis brazos y comencé a hacer una canción que se llama Mi Linda Madre, que es un tema hermoso con palabras y frases que mi madre me decía cuando yo alejé de mi tierra y ella estaba que opinaba, siendo tan pequeñita opinaba entonces eso me me motivó a hacer una canción yo de hecho se la iba a cantar yo nada más uh -huh. pero viendo la viendo la, la inquietud de, de Natalie me dio la idea de de hacer, porque yo recuerdo canté la primera parte y viendo la inquietud de ella le dije, mi amor, quiero que me repitas lo que yo te voy a decir, y yo le dije, me acuerdo hola, mijita ¿cómo te fue? ¿qué aprendiste hoy? ¿te portaste bien? y sin que le dijera aún que tenía que repetirme ella me dijo, hola, papito, me he portado bien, hice todas mis tareas eso fue, como te digo? El prenderle el el foco sí. para, para continuar ah. con la canción Luego la parte del corito Mi esposa dijo ¿Por qué no cantan esa partecita los dos? El quiero que entendamos Que nuestro destino Es caminar juntos El mismo camino Lo grabamos y creo que es la canción Más importante en mi carrera Y que grabé con Con Natalie La, la primera canción uh -huh. que grabamos con ella Porque debo destacar también una canción que, que el público la tiene en su, en su retina, en sus corazones, la canción Amigos del Alma, que la grabé cuando mi gata Michelle Nicole tenía nueve años. Sí. Ese es otro tema muy, pero muy reconocido. Además, por el mensaje que tiene y la, la suavidad con la que se interpretó esa canción. Claro. Yo creo que así han ido naciendo cada uno de los éxitos y, uh -huh. y le agradezco a la gente por tenerla tenerlas en sus corazones. Y hoy en día, pues ellos ya crecieron, eh, tanto en, eh, en el aspecto de formación musical, de su talento, también eh, afianzando ya, afirmando sus objetivos, y ellos también ya están eh, produciendo en forma individual. Sabemos que Christopher, de manera especial, también tiene su, ya su, su disco o sus canciones. Eh, si nos puedes contar un poquito de lo que están haciendo ya ellos, a lo mejor individualmente. Bueno, mira, en el caso de Natalie... Ella fue una nena muy, muy preocupada por estudiar. Y bueno, nosotros también, un poco exigentes en ese sentido. Nunca dejó de estudiar. Ella se graduó como abogada. y Luego siguió actuación. Ella fue actriz en la novela La Trinity, por nombrarles una de las actuaciones que, que hizo. Fue la... la... Bueno, me parece que tenemos eh, León, el típico protagonista de bueno. la trini música. ¿Cómo? Entonces, ¿sí? ¿me están escuchando? Sí. Eh, un poquito intercortado, eh, máximo, pero Al... sí. Ya, ahí seguimos, sí, seguimos. Ya. Entonces, ella estudió gastronomía y, y fue una experiencia maravillosa porque, si me precio de decir. Dónde se, se come rico es en la casa de Máximo Escaleras y ahora Chulla Vida como nombre del restaurante y que tiene escogida en Quito, del en Valle de los Chillos, Chulla Vida restaurante. Mi hijo Christopher, él siguió una licenciatura en música, igual en Igualena, San Francisco, y él es autor de todas sus canciones. Ahorita vamos a sacar... Un disco lo va a escuchar. Quienes hacer sus cosas primero porque es otro estilo, es muy personal. Lo, lo he ido apoyando en lo que, que de pronto veo por la experiencia que uno tiene ya de tantos años con mi esposa. Pero la mayoría de cosas las ha hecho solo, las canciones las ha hecho solo. Y, y yo creo que eso ha sacado la vena de Lojano, La Vena de Máximo Escaleras, uh -huh. porque yo también empecé grabando mis propias canciones, mi propia autoría, y yo creo que eso lo hace para la gente que sabe valorar. Los Lojanos sí somos exigentes en aquello, en uh -huh. valorar al compositor y no solamente al cantante, sino también aquel aquella persona que comunica sus inspiraciones, sus, sus creaciones, sus anécdotas hechas canción. Sin duda alguna, una familia muy bendecida, y eh, bueno, eh, un poquito con eh, dificultad por el asunto de conexión. Sin embargo, entendimos de que nos contaba, nos estaba contando Máximo de un emprendimiento, no de un restaurante, y eso también es digno de felicitarnos, porque no necesariamente, bueno, eh, se dedicaron a la música. Sin embargo, también hay otras posibilidades que se pueden hacer, inclusive pues esta pandemia nos ha, ha, ha despertado quizá otras habilidades para poder enfrentarla. Yo creo que también esta ha sido una gran oportunidad para despertar otros talentos, Máximo. Bueno, mira, yo eh, Chuya Vida Restaurante nació hace dos años y medio. Mm. Y eh, por la pandemia, lógicamente estuvimos parados un año y un poco más. Pero ya toda la gente nos decía, ¿por qué no reabren? Porque mejor se pusieron algunos restaurantes cerca, pero ninguno tiene la acogida que tiene Chulla Vida Restaurante. Y creo que de eso nos sentimos orgullosos. Y lo que yo te decía hace un rato, si en un lugar donde se come sabroso, es en mi casa y en Chulla Vida Restaurante. Porque tengo a dos mujeres hermosas, que es mi hija y que es mi esposa. Uh -huh. Que... Ponen la sazón, que lojana te cuento, y les agradezco porque los emprendimientos de nuestros paisanos y además identificarnos, es una cosa. Además, cuando ya llegan y prueban lo sabrosos que es, nos van recomendando con mucha más gente y eso hace que, gracias a Dios, insisto, tengamos claro. eh, un restaurante que hoy por hoy está entre los primeros. Bueno, y Máximo, entonces, debes saber cocinar. Y no sé si nos cuentas tus platos favoritos y qué es lo que haces cuando... E e ingresas a la cocina, al lugar más bonito de la casa. Mira, la mejor parte de cuando ingreso a la comida, uh, perdón, cuando ingreso a la cocina, ¿sabes cuál es? Comer. <risa> <risa> Esa es la, la mejor parte, porque a mí, me, a mí me encanta comer. Es que imagínate, yo la voy a embarrar, como dice mi canción, ahí pues, put, chicas, ya la embarré. Si tengo a dos damas que sazonan de la mejor manera. Ajá. Yo, pero sí, hija, ahora ya como chef profesional, vamos de pronto a algunos canales. Recientemente estuvimos en Teleamazonas y preparamos una chanfainita chulla vida. No tienes idea, compadre. Invitado cuando vengas a Quito a que la pruebes. La chanfaina a lo máximo porque es la moreña. Porque en Loja, nuestros paisanos, se sirven la chanfaina de vísceras. La de alamor es costilla, lomo, cuero y patas. Uh -huh. no tienes idea de lo sabroso que es eso. Entonces son experiencias para... y cosas, para chuparse los dedos, como hacemos con un guineíto, con una yuquita, ¿para, para qué más? Qué bien, Máximo, muy bien. Eh, quizá tendremos la suerte en algún momento de poder visitarlo. Eh, bueno, Máximo, casi en la parte final, quisiéramos también que nos eh, recuerdes un poquito de, de qué experiencia, cuando tocó componer aquella canción, Himno a los Migrantes, también, si nos puedes comentar esa, esa experiencia. Te cuento, Walter Vivanco es un buen amigo, es lojano también, él tiene la radio integración en Andalucía, en Sevilla, y había a, la invitación a participar, a componer una canción que hable de la gente que nos había dejado, de la gente que se había ido del país. Entonces, los, la gente que en ese entonces estaba en España, o siguen estando en España como migrantes. Y yo hice la canción muy orgulloso de aquello, participé. Y tú sabes, cuando participas no necesariamente tienes la de ganar. Al contrario, claro. pues entre tanta gente, muy talentosa también. Y, y mi canción ganó, y yo me siento complacido de aquello. Se grabó con una sinfónica la el himno a los migrantes uh -huh. y cada que voy a España no necesariamente la canto porque es un himno, tú sabes uh -huh. pero he hecho tantas canciones que igual identifican a máximo escaleras dentro y fuera del país una canción que, sí, que nos pudiera cantar un poquito, que haga mover el corazón a nuestros migrantes, porque hay mucha gente que nos está viendo ahora mismo y que ecuatorianos, especialmente en otros países del mundo, donde quizá vieron a Máximo ahí un escenario y pues ovacionaron, cantaron su música en aquel momento. Una canción que sea como fuerte. Claro que semanas. sí, mira, ahora, ahora que estamos eh, con ustedes, que también son lojanitos me vino a la mente un recuerdo eh, extraordinario. Yo estaba en Alicante... Y me llevaron a cantar en una discoteca que se llama Discoteca Maracaná. Y el empresario me dijo, Máximo, me gustaría que empieces con una canción que tenga que ver con, con los lojanos. Porque el 96 o 98% de, de gente que está en esta noche para verte son lojanos. Y no se equivocó, creo que el 98% eran lojanos que estuvieron para aplaudirme. Ahí yo empecé con Alma Lojana que no es una composición mía, pero que yo creo que después del himno Aloja, esa es nuestro himno, Alma Lojana uh -huh. Entonces, ese recuerdo bonito. Yo escribí una que se llama Allí en mi Pueblo, que es una canción bonita. Eh, la, vamos, la estamos lanzando recién porque es una bachata. Y, y fuera, bueno, las bachatas más las hemos movido fuera, tanto en España como en los Estados Unidos. Acá. Como tenemos tantos géneros, un poco más difícil, pero igual a veces en los escenarios las cantamos. no Esa dice... Allá en mi pueblo dejé los seres que yo más quiero, los años que allá viví y que hoy solo son recuerdos. Hoy desde tierras lejanas lloro al recordar mi pasado. Hoy desde tierras lejanas lloró la soledad que he pasado es muy triste amanecer una noche sin tu abrigo es muy triste amanecer y ver que no estás conmigo pero te juro por Dios mi amor que a mi patria volveré pero te juro por Dios de ti, nunca me separaré. El coro dice, a mi patria, a mi pueblo, por tu amor yo volveré. A mi pueblo, a mi patria, por tu amor regresaré. Ya lo saben los janitos que están fuera. Esa canción es hecha para la gente que está fuera. Bravo, qué bien, qué bien, Máximo. Leonardo, ¿tienes algo por ahí? Muy emocionado también. Muy emocionado, muy emocionado. Imagínate, gracias eh, Máximo por as, el aceptarnos de eh, conversar un momento acá con nosotros. Eh, sabemos que está viajando y por ende pues eh, es eh, la situación. Eh, seguimos Ramiro ya en la parte final. ¿Qué te parece? Nada más en la parte final quisiera algo especial que nos, eh, que nos digas, Máximo. Sabemos que eres un hombre de mucha fe. Te hemos tenido en algunas ocasiones eh, acá en nuestra ciudad de Loja, especialmente en, en el mes de agosto, en septiembre, con la presencia de la Churonita. Yo sé que ustedes y su familia eh, tienen eh, mucha devoción a la Virgen del Cisne. Así que cuéntenos esta experiencia, algún testimonio especial de fe. Bueno, eh algunos yo creo que el, el principal es mi padre que estaba muy mal me contaba él que había estado muy mal de salud y lo llevaron mis tíos para, para el cisne lo llevaron marcado tú sabes cómo es en nuestra tierra no lo llevaron a él marcado en brazos ajenos como se dice llegaron velaron toda la noche y al otro día de regreso al amor él se había ya no habían asientos y se había trepado arriba a la parrilla como sabe ser y ya cuando iban por San Pedro, una de mis tías ha dicho, se queda modesto, se queda modesto. Y he dicho, no, acabo y, y él ya iba arriba, mira, que él fue en brazos ajenos y al otro día regresó trepado ya en, en, en la copa de un, de un bus. Yo creo que ese, yo lo conté, ese testimonio lo conté en el 8 de septiembre de hace dos años en Loja. Uh -huh. Y creo que lloré y lloró mucha gente conmigo porque los... Los fieles devotos de nuestra churona De verdad que la amamos Yo la amo con mi corazón Y no tengo empacho en decirlo Yo cuando llego al cisne de, de entrada No sé si es por los pecados que he cometido Desde la vez, última vez que la vi Hasta cuando la vuelvo a ver Pero yo lloro yo lloro. Y lloro de emoción porque de verdad Le tengo mucha fe Todas las cosas a mí se me han dado eh, Solamente las he tenido que pensar Ni siquiera se las he tenido que pedir Solamente las he pensado y me las ha dado así es que para todos los devotos de mi reina yo siempre le canto en mis shows le canto la canción, digo para la reina más linda del mundo, la churona la virgen del cisne y de verdad yo me siento bendecido porque todos llegamos a Dios y nuestra madre es para el camino para llegar donde sí, sí. ella ¿no? Así y es. así es que devotos quiera Dios que nos volvamos a encontrar pronto en el santuario del cisne y podamos cantarle, decirle gracias a, a nuestra Virgencita del Sistema. Que Dios los bendiga, gracias a, a ustedes por esta gentileza, la he disfrutado a lo máximo. Gracias a usted Máximo por habernos aceptado la invitación, sabemos que está con su familia también, qué bonito ese ejemplo ¿no? de familia, de unidos que siempre están en las buenas y en las malas, y nosotros quedamos encantados de haber eh, aprendido también de, de su experiencia, de su vivencia, y muchas gracias también por por todo esa, ese bagaje de experiencia que nos ha contado en este programa y que seguramente todos los que estuvieron están conectados han podido disfrutar de lo que hace Máximo. Quizá eh, que nos diga para conectarnos, para poder seguir su música, para poder escucharla. Bueno, pueden seguirnos a través de todas las plataformas digitales. Ahora que hay esa facilidad, eh, eh, todas nuestras canciones están en todas las plataformas, Spotify, Diesel, Spotify, eh, iTunes, en YouTube, en Facebook, en Google, con que pongan máximo escaleras les va a salir cualquier canción, les va a salir nuestro teléfono, les va a salir canciones tanto de Natalie, Cristo, de Michelle. Eh, Métanse a YouTube, tenemos como 350 videos ahí. Perfecto, perfecto. Para bueno, que ustedes muchas los gracias. Puedan disfrutar. Que Dios incondicional de siempre gracias por esa amabilidad Máximo Escaleras, bueno, muchas gracias con esto estamos entonces también terminando eh, esta entrevista muy bonita gracias, eh, mi nos ha llenado de mucha alegría, gracias Máximo, eh, Leonardo pues ha sido entonces un programa más y queremos agradecerles muchísimo por habernos acompañado, mañana continuamos con eh, escenario, con otro invitado especial a la misma hora, no es más, un abrazo que la pasen muy bien Aquí se cierra el telón